Todavía yo creo que no somos conscientes de lo que hemos conseguido. Aquí pelear, peleamos todos los días. Y vosotros habéis ganado una pelea muy, muy importante. estirar bajo abajo un ERE estatal, que es parte de una pelea que tiene el sindicato a nivel general. Que las decisiones de los trabajadores y trabajadoras vascas se decían en este país. Una persona me ha escrito al, al Twitter, llevo 35 años pagando la cuota del sindicato. Dice, para esto. Estas son las alegrías que da la caja de resistencia. Igual que con esa cuota se ha financiado vuestra caja de resistencia y vuestra huelga, a partir de mañana, con vuestra cuota, vais a financiar, por ejemplo, la de las trabajadoras de Google. Y entre otras también, a los compañeros de tu Alex. ¿Sí?